Bueno, comenzamos el, el tema 3 de control difuso, en, en el cual vamos a dedicar unas 7 horas. Eh, está programado este tiempo porque no solo en la explicación de las diapositivas, que será entre la sesión de hoy y la siguiente, sino porque también vamos a hacer muchos ejercicios, o algunos ejercicios más de los que hemos hecho hasta ahora, porque... ...ya si son ejercicios de los que entran en el examen... ¿no? ...sobre todo la parte de la inferencia... ...entonces le vamos a dedicar más tiempo a esto... ...aquí lo que vamos a saber es... ...en qué consiste un sistema basado en reglas difusas... ...que es la generalización de un controlador difuso... ...todo sistema en el cual... ...se basa en reglas difusas para... ...en función de una entrada, deducción y una salida... ...su aplicación, la veremos su aplicación a control... ...veremos la estructura, los tipos que hay... ...distinguiremos principalmente los dos más famosos... ...que son Mandani y Tsk y otros más... ...pero nos vamos a centrar solo en ellos... ...luego veremos la arquitectura... ...iremos descomponiendo cada parte del controlador... Ir ...entendiendo cómo funciona... ...y luego veremos una segunda parte de relación con el análisis de esos controladores. ¿no? Aquí los objetivos que nos tenemos planteados... ...que se pueden resumir en entender muy bien lo que es un controlador difuso... ...para ser capaces de diseñarlo ¿no? y resolver problemas eh, de control. El concepto general de controlador difuso, el término general, se le llama... ...sistema basado en reglas difusas. Como vemos ahí. Se puede aplicar a muchos tipos de cosas... ...relacionados con sistemas expertos de ayuda a tomar decisión... ...ahora está muy de moda también en minería de datos... ...descubrimiento de conocimiento, Big Data también... ...incluso ciencia de datos... ...para clasificación... ...nosotros en la asignatura nos centramos en el control... ...aplicaciones de control... ...y ahí pues tendríamos... ...nuestro proceso a controlar... ¿no? ...lo que se suele llamar la planta... ...y el controlador... ...que en función de las condiciones... ...en las que se encuentra la planta deduce unas acciones. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo donde la planta es un robot, ¿no? Entonces vamos a ver cómo controlar eh, robots móviles. Para ello se puede hacer de muchas formas, ¿no? El más conocido sería un PID, un proporcional integral de vibrativo. también está el control adaptativo del modelo de referencia, que al igual que el PID necesita un modelo matemático, y por último el control difuso, donde... Eh, no necesitamos ese modelo matemático y además tiene la ventaja de que podemos añadir algoritmos de aprendizaje automático para diseñarlos de forma autónoma los controladores o con cierto grado de autonomía, ¿no? Y por tanto al hacer automático se suelen adaptar muy bien al problema y abordar problemas muy complejos que a veces difíciles de resolver eh, de modo manual, digamos, ¿no? de forma que vamos a tener un controlador con esta estructura que también hemos ido ya conociendo en el cual hay una base de datos, una base de reglas que define el conocimiento, el diseño del controlador y luego un mecanismo de diferencia que en base a ese conocimiento dada una entrada que viene ya transformada a, mediante esa interfaz o módulo falsificador deduce una salida que de nuevo también vuelve a ser transformada a valor exacto nítido con el cual aplicamos el control Aquí tenemos la estructura, que también hemos ido introduciendo, ¿no? Entonces, el mecanismo de diferencia realiza ese proceso de razonamiento, para ello se basa en la base de reglas, que contiene el conjunto de acciones a realizar. Es la que te da la política de control, de, al final de, del sistema. Deduce según en qué estado se encuentra la planta, deduce, cuál, decide cuál es la salida ideal. ¿no? La base de datos, se le llama base de datos, pero bueno, también, en definitiva, contiene las particiones difusas, ...las variables, modificadores lingüísticos, si lo hay, etcétera, Y luego, por último, esos módulos que hemos hablado... ...que en algunos casos es necesaria la desfasificación y en otros no... ...como vamos a ver aquí a continuación. Hay básicamente dos tipos de sistemas basados en reglas difusas... ...y por tanto, controladores difusos. El primero se llama de tipo MAMDANI porque lo propone MAMDANI... ...en el año 75... ...alrededor del 75... 77 eh, ...como resultado de su tesis doctoral... ...y eh, propone un controlador para... ...como habíamos dicho, para controlar... Eh, ...un horno de cemento y fue la primera... ...la primera vez que se aplicó control... ...a un problema real... ...fue solo 10 años después de que... ...se propusiera desde el punto de vista teórico... ...la lógica difusa, recuerda que lo hace Zade... ...en el año 65, pero pues solo 10 años después... ...ya se empieza a encontrar la primera aplicación a control el tipo de regla que utilizó en su modelo fue el que vemos ahí si x1 es alto y x2 es bajo entonces y es alto donde se están usando variables lingüísticas ¿os acordáis lo que era la variable lingüística, tanto para el antecedente como para el consecuente toma, por tanto, los valores son términos lingüísticos, etiquetas como alto o bajo y las variables de entrada están relacionadas mediante una conjunción, el y esa estructura, usando el i, usando variables lingüísticas en el consecuente, es lo que caracteriza al sistema tipo mandani que es el que hemos estado viendo hasta ahora, el más intuitivo. Una década después se empieza a proponer otro, primero lo hacen Takagi y Sugeno en el 85, luego lo generaliza Sugeno y Kan en el 88, eh, japoneses, y en este caso la diferencia... Consiste en que el consecuente, en lugar de ser una variable lingüística, es una función de las variables de entrada. Inicialmente una combinación lineal de las variables de entrada, luego lo generalizan a otro, otras formulaciones. Pero el, como la que vemos aquí, que sería un, realmente sería un takage sugeno, pues es una combinación lineal de las variables de entrada, con tres coeficientes en este caso... ...el A, el B y el coeficiente independiente C, ¿no? Entonces, el, la salida del controlador, en lugar de ser una variable lingüística, es esa función. Tiene ventajas claras para control. Y es que eh, puede ser más preciso, funciona mejor y garantiza mejor la estabilidad del controlador... ...y también el desarrollo teórico para demostrar si es estable o no, es más, eh, es más eh, fácil de hacer aquí, ¿no? Por tanto, se utiliza mucho en control. Para otro tipo de aplicaciones no es tan útil, pero para control sí es muy útil. Ahora veremos los inconvenientes también que presenta, ¿no? En el caso del Mandani sus ventajas son claras. Es muy fácil eh, de comprender. Fácil, tiene una alta interpretabilidad. porque usa el lenguaje natural, ¿no? Usa al final términos. ...como haría un humano para diseñar las reglas... ...y por tanto se entiende muy bien, es fácil de depurar, etcétera. Lo inconveniente es que a veces no tiene una salida tan buena... ...como no hace un control tan preciso como otros... Eh, puede, ...tenemos más riesgo de no garantizar continuidad... ...en la superficie y es menos eficiente... ...como luego veremos el coste de la desfasificación... ...porque claro, cuando la salida es una variable lingüística la regla te devuelve conjuntos difusos entonces tenemos que usar esa interfaz que hemos visto antes de traducción del conjunto difuso a un valor nítido y ese esfuerzo eh, computacional pues tiene su coste ¿no? hay formas de abaratarlo ¿no? y hacerlo más, más eficiente pero es más lento en cuanto a la toma de decisión eso en algún problema puede ser crítico si queremos un control en tiempo real y que, que tenga una periodo de latencia muy muy reducido por contra el TSK, eh, tiene la ventaja de ser más eficiente, ser, como decía, más fácil en el análisis del sistema eh, y en general más preciso. Los inconvenientes son precisamente que al tener el consecuente una forma, una función de la variable de entrada, pierde ya la legibilidad propia de la variable lingüística. Ya no toma, ya no indica esos valores, sino es solo esa, ese. Eh, esa combinación ¿no? se puede entender mejor la lógica de un Tsk si lo vemos de este modo supongamos solo una dimensión una sola variable para, poder, para que mi esfuerzo dibujando no sea demasiado grande sobre todo para alguien como yo que dibuja fatal entonces vamos a ponerlo solo en una dimensión ¿no? entonces tenemos por ejemplo la salida ideal del controlador, queremos que sea por ejemplo esta ¿no? TSK lo que hace es que la variable X con, reglas, con conjuntos difusos, particiones difusas pues hace un particionado del espacio de entrada como ya conocéis y para cada una de ellas sería una regla ¿no? si X es A, B, C, B ¿no? pues si X es A entonces y TSK da como consecuente una combinación lineal. En este caso será una recta, ¿no? A por X más B, ¿no? Otra A y otra vez de aquí, ¿no? O un coeficiente de una recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es el conjunto difuso, este es su espacio, el espacio de entrada que delimita para esa regla. Busca una recta que represente esto. Aunque conforme baja es menos importante que sea preciso en esta zona porque baja el grado de pertenencia de la regla es más importante en esta zona ¿lo entendéis idea? entonces tendríamos por ejemplo una recta así ¿no? ahora tenemos la siguiente regla y su espacio es este ¿no? de nuevo la misma lógica una recta dándole más importancia a la zona central ¿no? pues por ejemplo otra recta por aquí y en este espacio, estas dos rectas se están solapando. La combinación luego será una interpolación. Y así continuamos, ¿no? Aquí tenemos esto, otro, pues... Por ejemplo, una recta que va por aquí. Fijaos cómo, al final, eh, PSK no es más que una función por parte. Pero una función por parte es muy especial. Porque se solapan y hay una. Y se produce una interpolación y es, y es gradual, ¿no? Eh, eh, de forma que, aunque tengamos rectas individuales, la combinación de ellas nos va a salir no lineal. ¿Vale? entonces al combinar estas rectas, nos vamos a acercar a la curva que vamos persiguiendo. Que es lo que la salida que queremos para el controlador. Y esto es solo una dimensión, se puede realmente estos son varias dimensiones, todos son planos, n-dimensionales. Eh, en el caso de la versión más sencilla de Takagi Sugeno La que hemos comentado de combinación lineal Serán esos planos, pero al combinarlo Nos sale ya algo curvo, no lineal Y se adapta al controlador ¿Vale? Esa es la, la idea de TSK mm, Tanto TSK como Mandani necesitan ...convertir algo que le llega al controlador, le llega en valor nítido, valor crisp... ...a eh, difuso. Para eso, todas pasan por el interfaz de falsificación. La forma más sencilla de hacer una convertir un número nítido a difuso, ¿cuál es? Simplemente decir, grado 1 para ese valor y 0 para el resto... ...lo que vemos ahí, ¿no? Aquí en la gráfica de arriba. Cuando X0... ...toma... ...para ese X0 toma valor 1 y para cualquier otro el 0. O sea, la cardinalidad del soporte de ese conjunto difuso es 1. Solo elemento X0. Eso se llama conjunto difuso Singleton. Y al final es... ...traducir un número a difuso, ¿No? Y suele ser lo más habitual, ¿no? Nosotros siempre vamos a trabajar con esa falsificación, que es la más sencilla. Es posible que haya casos donde el, la medición, la lectura de esas variables de entrada, tenga cierta incertidumbre, más o menos relevante. Por ejemplo, un sensor con mucho ruido, ¿no? Eh, todo se nos ocurre por ejemplo el GPS no el GPS es un sensor que tiene mucho ruido relativo depende de la tarea que vaya a hacer pero son varios metros de radio ¿no? lo que contiene de error no entonces además también sabéis que cuando cada vez se hace una lectura del GPS conocemos con qué precisión no más o menos hemos hecho esa lectura así que podríamos por ejemplo falsificar ...poniéndole como valor X0... ...la lectura del GPS... ...pero luego dado que hay un error... ...en esa medición... le ...podemos... podemos ...en lugar de ignorar la incertidumbre... ...podemos arrastrarla... ...podemos llevárnosla con nosotros... ...para el resto del proceso de la inferencia... ...y por tanto... ...nunca perdemos... no ...perdemos menos información... ...no la descartamos... ...porque claro cuando el GPS decimos que... ...creemos que está en el centro el sitio donde hay más certeza que esté, ahí estamos perdiendo mucha información. En lugar de eso, podríamos llevar, si podemos operar con él, llevar una campana, ¿no? una campana que en dos dimensiones y en el superficie que te vaya indicando realmente dónde es probable que esté, ¿no? y eso sería conveniente. Entonces en es la falsificación lo podemos hacer, por ejemplo, construyendo este triángulo que vemos aquí abajo. ...donde el valor es el X0... ...pero luego le hemos añadido ese más o menos epsilon ...que es el error de la medición... ...eso puede ser útil... ...en sensores... ...que tengan una, un error relativamente alto... ...pero en general... ...no nos vamos a complicar mucho... en ...este operador de falsificación... ...el otro componente que tenemos... ...en control de discusión... ...es la base de conocimiento... ...es el corazón o el, el corazón del el sentido de la parte más importante del controlador, ahí es donde se diseña el controlador principalmente ahí es donde decidimos cómo está funcionando, ya lo estáis empezando a experimentar en las prácticas no ese diseño del controlador para ello tenemos que definir muchas cosas elegir las variables de estado y de control el conjunto de términos lingüísticos, el tamaño, cuántas etiquetas usamos y qué forma tienen a particiones difusas, también la estructura, qué tipo de reglas ...si mandan y tsk, por ejemplo las dos que hemos visto, y eh, por supuesto el conjunto de reglas, cómo se combina, se relaciona el antecedente, con el consecuente, todo eso lo tenemos que resolver para cada problema, hay muchas decisiones que son muy particulares de cada problema y que no podemos ver aquí clave, ¿eh? vamos a ver alguna idea general, pero al final ...la mejor forma de aprender es practicando, probando a diseñar controladores para resolver problemas... ...que es lo que estáis haciendo en prácticas. Eh, para obtener esa base de conocimiento, esas reglas, las particiones difusas, etcétera... ...podemos hacerlo a través de experiencia de un experto, ¿no? Un experto que puede diseñar, ser capaz de diseñarte la, eh, la base de reglas... ...con la lógica de alguien que conoce bien el problema y quiere resolver... ...y que gracias a este tipo de lenguaje, de la lógica difusa... ...es capaz de diseñarlo, si le pides que te diseñe un PID... ...no puede recurrir al experto para eso... ...pero para que te ponga un conjunto de reglas difusas y tal, sí lo puede hacer... ...aunque luego apliquemos algún algoritmo para optimizarlo... ...puede ser ya muy útil un punto de partida... ...y en muchos casos ya resuelve directamente el problema... De nuevo, como lo que vaya a hacer solo en práctica, vosotros vaya a ser los expertos en los problemas que estáis resolviendo y con las reglas vaya a ir dándole ese... o expertilla, ¿no? Porque hay alguna risa. <risa> eh, que vaya a ir resolviendo el problema ¿no? El, eh, que habéis planteado. Puede describir, a lo mejor si no describe la base de reglas, puede al menos hacer el particionado de la... ...variables de estado... ...aunque ahí es verdad que un ingeniero... ...o sea, alguien exper experto en control... ...tiene más facilidades para hacerlo... ...incluso si no conocer muy a fondo el problema... ...solo conociendo algunas características... ...de cómo se mueven las variables... ...se pueden definir las particiones difusas... ...ahora, la regla, lo de que si... ...a ah, y b tienen este valor... ...qué, qué hago de consecuente, eso ya... ...necesito conocer el problema para... para abordarlo... ...y bueno, como también estamos mencionando... ...y veremos en el tema 4... ...también se puede obtener con aprendizaje automático. Ahí vamos a ver métodos ad hoc, algoritmos diseñados... ...explícitamente para resolver controles difusos a partir de datos... ...pero también veremos algoritmos que se inspiran en la evolución natural... ...como los algoritmos genéticos o en general computación evolutiva... ...redes neuronales inspirados en esa conexión eh, neuronal... ...y cómo hacen, eh, cómo hacen, también optimizan esos procesos... ...u otra como clustering para... Eh, agrupar en función de la distribución de los datos, ver dónde colocar las particiones difusas. ¿no? Todo eso se puede hacer de forma automática. ...¿vale?... Bueno, en cuanto a la base de datos, tenemos las la variables lingüísticas que vamos a usar. Ya hemos visto algunas, en este caso, por ejemplo, el ángulo del péndulo invertido. Y ahí, pues tenemos que decidir usar 5, porque 5 y no 7 o 3. En general, eh, eh, si vemos que es una variable crítica, una variable que pequeñas variaciones, queremos que reaccione rápidamente el controlador, vamos a añadir mayor número de términos lingüísticos, de conjuntos difusos. Porque claro, como veis ahí en la partición, si en lugar de 5, por ejemplo, hubiéramos añadido 7 o 9, cada conjunto difuso sería más estrecho. Y por tanto, pequeñas variaciones cambian más rápidamente los grados de pertenencia a un conjunto difuso y aumenta en otro. Entonces, el trasvase de una regla a otra es más rápido y reaccionado más rápido. Por ejemplo, si queremos, que, eh, queremos mucha precisión eh, al guiar un robot para que vaya en línea recta, pues la variable que mide la distancia con la que va a un objeto que va en paralelo, le vamos a dar mucha importancia, muchas etiquetas para... ...para evitar que vaya zigzagueando o que se desvíe ligeramente... ...sino que le vayamos corrigiendo muy rápido, ¿no? Eh, si por, o por el contrario tenemos un tipo de variable que no es tan relevante... ...puede ser importante para afinar bien el controlador... ...pero no es la primera variable la más importante de todas... ...por ejemplo en la lavadora, esa que están haciendo por ahí pues a lo mejor el tipo de suficiencia es crucial y a lo mejor, entonces le ponen ahí cinco etiquetas, pero a lo mejor la no sé, la, el tipo, el peso no difiere tanto. Entonces a lo mejor para el peso del tambor, pues a lo mejor solo añado tres etiquetas, porque me basta solo con saber si está muy ligero, está cargada media o está a tope cargada la, la lavadora para decidir, ¿no? A lo mejor necesito tanta precisión ahí, mientras que en otras pues sí, ajusto más, ¿no? Lo he dicho completamente aleatorio, ¿eh? No toméis en cuenta para vuestro diseño eh, controlado. Eh, bueno, pues esas son las primeras razonamientos que haríamos, ¿no? Cuántos términos lingüísticos. Luego formas triangulares, gaussianas, trapecio, también depende del problema. Aunque la, uno piense que un gaussiano, por ser eh, ser no lineal, parece todo más suave mirad siempre la lógica que luego hay un razonamiento interpolado en las reglas, como hemos visto o sea, cuando sacamos esa superficie las superficies son curvas y lo hemos hecho, lo hemos visto en práctica eso, ¿verdad? y lo hemos hecho con triángulos, ¿no? o sea que tampoco no despreciáis los triángulos los trapecios, realmente funcionan tan bien como lo, la gaussianas ...por ejemplo, en algunos tipos de, de algoritmos de aprendizaje... ...como las redes neuronales... ...necesitamos que las funciones sean derivables... ...y en ese caso... ...sí, usaríamos alguna exponencial... ...alguna gaussiana, pero... ...en eh, la mayoría de los casos no es necesario... ...y por otro lado, lo que decía también... ...si usamos solo la gaussiana, las colas se te van a infinito... ...se disparan siempre todas las reglas, tampoco es deseable... ¿no? ...aunque hay otras formas... Sin idea, que, que llegan a, a cero... ¿no? ...pero más importante que eso es, por ejemplo, si en los extremos queremos hacer que hay un momento en el cual la regla se dispara al máximo y no cambiamos la, ¿no? la salida, por ejemplo, la distancia. Cuando estamos muy cerca del objeto, que se nos vamos a chocar, la decisión va a ser la drástica, que es frenar al máximo girar al máximo, según el caso. Entonces ahí podemos ponerle con los trapecios... ...jugar a ver en qué momento ya damos la regla máxima... ...ahí tiene sentido, ¿no? Hay otro eh, caso donde no tiene por qué acabar en trapecio... ...donde la, la variable de salida no tiene por qué ser de trapecio... no ...a lo mejor lo que hemos visto eso del peso de la lavadora... Pues ...no tiene por qué, ¿no? Conforme va aumentando hasta el máximo del peso de la lavadora... ...pues va siendo más importante esa regla y ya está... ...no necesitamos poner trapecio... ...tampoco tiene que ser simétrica, de menos más, ¿no? ...como vemos ahí... Eh, simétrica centrada en cero. En este caso tiene sentido, otras no. La distancia, por ejemplo, no hay distancia negativa. Es cero, ¿no? Entonces pues, tendríamos en la parte de la izquierda el cero, triángulo y a lo mejor por la derecha sí le pondríamos un trapecio, porque hay un momento que ya me da igual. Estoy tan lejos del objeto que la acción que hago no es significativa. Entonces, o sea, no, no tomo una decisión en función de esa distancia porque está muy lejos. Por tanto, le pongo unos trapecios ahí, ¿no? Bueno, eso con cierta lógica se va aplicando a distintos tipos de problemas. Podemos jugar también a concentrar los conjuntos difusos en determinadas zonas. Bien definiéndolos a mano, los conjuntos difusos, o como vemos aquí abajo, utilizando ecuaciones como esta, que son factores de escalado que permiten, con un parámetro, regular la intensidad de concentración, en este caso en el centro. Hace ahí unas transformaciones no lineales, como veis, y conforme mayor el valor alfa, más concentrado están los conjuntos difusos en el centro. Y eso también eh, te ayuda a dar más resolución, más tener más finura en la zona crítica. ¿no? Por ejemplo, si estamos controlando un coche, la velocidad de crucero, cuando nos acercamos a la velocidad óptima, la target, la, la objetivo, por ejemplo, 120 km por hora, pues justo ahí ya es muy importante tener una muy buena precisión. Sin embargo, cuando nos estamos acercando desde 60 km por hora hasta 120, pues va acelerando y no es tan importante la velocidad a la que va, ¿no? Entonces, cerca del punto de equilibrio, podríamos ponerle más precisión, entonces podríamos concentrar más los conjuntos difusos ahí para que no nos pasemos, sobre todo por encima de 120 eh, eh, no super para bueno, no tengamos problemas con la ley, pues eh, ser muy preciso ahí, ¿no? El 121 como máximo, ¿no? pero que seamos más precisos alrededor de eso. ¿no? En un robot también, pues, si eh, lo tenemos que queremos que siga otro objeto a una distancia constante de medio metro, pues igual, ¿no? Cuando estamos muy lejos, la solución es más, más tosca, digamos. Cuando ya estamos justo en, en medio metro, ya sí es más precisa. Entonces, concentramos más los conjuntos difusos alrededor de esa zona. En estos dos casos que he dicho, realmente la variable no va a ser, no debería ser la velocidad o la distancia, sino la diferencia entre el valor esperado y el valor obtenido. Entonces, en lugar de ser la 120, lo que sería estamos a menos 50 kilómetros por hora del objetivo, a menos 10, a 0, estamos a más 1, a más 5, no hemos pasado, ¿no? con la distancia igual, ¿no? Se hace en términos relativos. Entonces ahí alrededor del cero, en estos casos sería donde más concentramos los conjuntos difusos, ¿no? Conform con cuando vayamos diseñando en prácticas controladoras también iréis viendo la lógica de estos diseños. En cuanto a las reglas, eh, tenemos que decidir cuáles son las variables y eso es crítico, claro. ...ya la habéis empezado a ver... ...en este primer ejercicio que hemos visto... ...qué variables se usan... ...lo estáis haciendo también en la primera práctica... ...y eso es fundamental... ...eso ya no es de control difuso... ...de cualquier control... ...qué variable uso es importantísimo... ¿no? ...y luego por supuesto cómo están relacionadas... ...para elegir las variables... ...de nuevo también es, depende del problema... ...y hay variables... ...pues que en la lavadora es la ropa sucia... ...y en el coche es la velocidad... ¿no? ...y no tiene nada que ver... ...y al final es... Eh, eh, son al final las variables que queremos controlar definitiva y por otro lado también las variables de salida las variables que queremos manipular pues también suelen venir definidas pues la velocidad o el tiempo de lavado o lo que queramos ¿no? pero aparte de esa evidente hay algunos trucos para añadirle alguna variable más que te ayude a mejorar el comportamiento del controlador o bien variables menos relevantes como las que hemos visto, pero que te ayudan a afinar, en ese caso le podríamos poner menos resolución, menos términos lingüísticos, pero aún así añadirlo, por ejemplo la aspiradora de rosa, porque esa que vais por el suelo, podría tener un sensor de el tipo de porosidad de la superficie, pero ahí no va a tener 5 grados, a lo mejor solo distingue entre moqueta, alfombra y suelo, ¿no? Eh, eh, da igual ya que sea madera o que sea mármol ¿no? entonces a lo mejor un sensor con esos dos grados ya te ayuda a ajustar un poco la aspiradora, pero dentro de eso no necesitas tanta precisión mientras que en otras como el grado de, su, de suciedad pues sí, te puede, sí puede ser más útil ¿no? bueno, aparte de ese tipo de variables podemos añadir algunas otras como las que observamos aquí, que por ejemplo para imitar la filosofía del control PID eso mismo lo podemos hacer en lógica difusa. Podemos diseñar un controlador difuso que imita ese PID. Como sabéis, el PID es proporcional, derivativo e integral. Son, la, son iniciales, Bueno, realmente PID ¿no? sería integral y luego derivativo. ¿no? Y ahí veis eh, donde proporcional se trata de hacer una acción proporcional al error. Cuanta más error hay... Más intensa es esa acción, ¿no? Si estoy controlando la altura de un avión, cuanta más distancia hay respecto a la altura ideal, el error es mayor, y entonces la acción es proporcional a ese error. Más error, más intensidad, en este caso en elevar el avión, ¿no? En la derivada, lo que busco es la pendiente, entonces ya busco cómo me aproximo al, al objetivo, ¿no? puedo aproximándome, inclinando el avión vertical que no es la idea, pero bueno lo más alto o haciendo una, un escalado ¿no? o sea, una subida más gradual no y esa velocidad en la aproximación al error cero se controla con la derivada y finalmente la integral la integral no es más que una sumatoria una sumatoria de los errores entonces, si el avión va subiendo y bajando va acumulando errores no vamos y podemos minimizar esos errores haciendo que esa sumatoria del error sea también tenga tienda a cero al final buscamos error cero derivada cero pendiente cero o sea estable y sumatoria cero integral cero todo sería el controlador ideal no bueno si representamos diseño, ponemos la ecuación del controlador del control PID pues tendríamos una cosa como esta, ¿no? La, la salida sería, tendríamos tres componentes, la componente proporcional del error, otra componente de la integral, y aquí tendríamos el error en determinado tiempo, y tendríamos por último la derivada, ¿no? Entonces tendríamos la derivada del error si el error es distancia, la derivada es la velocidad si el error es la velocidad, porque lo que estamos controlando es la velocidad ese coche con la velocidad de crucero que lo queremos poner a 120 o a cualquier otra velocidad la derivada va a ser la aceleración entonces con la aceleración jugamos justo a esa velocidad con la que nos aproximamos a, a error cero ¿vale? bueno pues, de estas tres componentes tengo la P la I y la D Podemos tener una regla que te diga todo, ¿no? Entonces te dice, si el error es el conjunto difuso que sea, y la derivada del error es otro conjunto difuso, y la integral del error es otro, ¿no? Entonces la salida es la que sea, ¿vale? esto es lo más intuitivo, ponemos tres variables donde añadimos la integral y la derivada y jugamos también a ajustar eso para diseñar mejor el controlador pero podemos hacer alguna otra alternativa si por ejemplo tenemos un PI solo, proporcional e integral, omitimos omitimos la derivada ¿no? y además si hacemos eh, si derivamos a ambos lados, ¿no? O sea, si tenemos que, que la salida es igual... Tenemos el error más la integral del error, ¿no? Pues si derivamos... Tenemos la derivada... Bueno, lo, lo noto así... La derivada de la integral... ¿No? ¿Lo veis? Entonces puedo hacer... Aquí lo notamos con el punto, ¿no? La derivada de la salida... O sea, si yo en la salida tengo la derivada de la salida... Y en la entrada tengo el error y la derivada del error. Esto es un PI, no es un PD. El antecedente parece que es PD. Pero como estamos regulando la derivada de la salida, que significa que en lugar de ajustar la velocidad del coche, ajusto la aceleración. Regulo la aceleración. ¿No? Con eso consigo un PI. ¿No? O sea, que si yo en la salida tengo... ...la i y tengo la derivada... ...tengo un PID... ...¿lo veis? ...un PID con... ...el error y la derivada del error... ...y luego la salida y la derivada de la salida... ...eso es interesante... ...entonces... ...al final... ...es recomendable añadir... ...las derivadas, las integrales, también el antecedente... ...pero también del consecuente... ...para jugar a ajustar mejor esos controladores vamos a ver el ejemplo mira, una aspiradora también la fuerza de aspiración no es tan sofisticada con la de rosa pero eh, pero bueno, hace su función no es un robot realmente que aspira sino una aspiradora que eh, vamos a hacerle un control para hacer un óptimo, uso óptimo de la energía o sea, no aspirar más fuerte de lo que necesita cosa que sería muy deseable en general y la verdad es que las, las aspiradoras no suelen tener ese ¿no? siempre aspira a tope tiene un regulador de fuerza pero yo no he visto todavía nadie que no ponga otra fuerza que no sea el máximo ¿no? y eso aspira a tope da igual lo que sea ¿no? y gasta bastante la verdad gasta bastante energía ¿no? entonces vamos a hacerle vamos a mejorar ese diseño ¿no? entonces tenemos nuestra aspiradora cuyo objetivo es regular la fuerza de aspiración para eh, sin perjudicar a la calidad de la aspiración, mejorar el, el consumo energético. Entonces, si tenemos como variable de entrada la cantidad de suciedad, muy sucio, sucio, algo sucio, casi limpio, limpio, variable de salida de control, la fuerza, la fuerza con la que aspira, pues tendríamos reglas de este tipo, ¿no? Si la superficie está sucia, o si sea, hay algo sucia, casi limpia, limpia, puede ser la superficie o tener un sensor que observa lo que está aspirando ¿no? la, lo que está, le está entrando ¿no? entonces si le está entrando más suciedad que sería como se haría se, habitualmente pues puede regular la, aspirado, la, la aspiración ¿no? eh, claro, aquí no estamos teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes por ejemplo la porosidad de la superficie ¿no? puede ser importante y hay sensores que miden ese tipo de, de cosas que podemos ver que ...no es lo mismo la fuerza de aspiración en una... ...moqueta... ...o una alfombra que en un mármol, ¿no?... ...entonces... Eh, ...teniendo en cuenta el grado de porosidad... ...y aquí lo que os decía, mejor está... ...aunque es interesante para mejorar la aspiración... ...no es tan importante como la cantidad de suciedad... ...por eso aquí usamos tres... ...palabras, tres términos lingüísticos... ...mientras que antes hemos, añadido, hemos incluido cinco... ...y tenemos ya unas de reglas donde hay más, da más juego en función de la porosidad pero también y también de la, de la suciedad podemos diseñar, definir cuál es la, la fuerza de la aspiración ¿no? esa es un poco la idea en añadir variables que sean relevantes ahora tampoco añadamos variables por añadir porque es trabajoso ¿no? diseñar controlar con todo esto y también menos eficiente y más eh, candidato a tener errores o ...o mal funcionamiento, ¿no? Entonces solo se añaden variables... del cual le podemos sacar algún partido. Vamos a ver ahora... ...el proceso de inferencia... Eh, ...cómo deduce la salida... ...en función de la entrada. Ya lo estuvimos apuntando... ...la idea general al principio del tema 2... ...creo que se pilló bien, ¿no? ...la idea, acordáis un poco... ...cómo era. Ahora vamos a ver con más detalle... ...y viendo qué operadores se, se disparan, ¿no? En el proceso de inferencia, para deducir la salida, lo primero que analizamos es el disparo de la regla. En qué grado la regla hace matching, se llama matching con el, el antecedente. ¿no? En qué grado se disparan las reglas. Y para ello tenemos el cálculo de los grados de las funciones de pertenencia y luego del emparejamiento. Luego haremos un escalado de la salida con el operador de implicación. Y luego agregamos la salida para deducir finalmente el resultado final. ¿no? Aquí lo tenemos recordatorio de lo que ya habíamos visto. ¿no? Eh, para hacer el, el matching lo que hacemos es una conjunción. Y ya sabemos que se hace con cualquier tenorma aquí se hace con el mínimo pero también podría ser el producto por ejemplo entonces en este caso el mínimo de los grados de pertenencia de 04075 y ese es el grado con el que se dispara la regla luego con el operador de implicación ahora veremos cuál es hacemos el escalado de la salida y luego ya como decimos se agrega también con cualquier en este caso teconorma, pero ahora veremos por qué a veces este teconorma a veces este norma es la agregación y en este caso por ese operador de implicación sí se hace con teconorma ¿no? Lo vemos ahora con los operadores de implicación. Eh, hay dos enfoques para hacer la inferencia. Uno de ellos es más ineficiente, más costoso, pero es más fiel a la representación lingüística de la regla. El otro es más aproximado, no te dará la misma salida uno que otro, pero todos son similares, y es mucho más eficiente. Normalmente se tiende por el segundo, el más eficiente, porque... Termina funcionando bien y no necesitamos eh, hacer todos los, los cálculos como se haría en el primer caso. ¿no? El primero, más ineficiente, es el FATI. First aggregate, then inference. Con inference se refiere a la eh, de desfasificación, a cómo inferir directamente la salida. ¿no? Y agregar, lo que viene a decir es que el, el esquema que habíamos puesto, bueno, lo que tenía aquí en esta diapositiva aquí abajo, como veis, hay cuatro trapecios que se agregan ese es el objetivo del enfoque FATI porque la salida individual de cada regla es un conjunto difuso en el caso de Mandani se agrega, se construye un conjunto difuso combinado de todas las reglas que se disparan y sobre eso ya se infiere, se deduce la salida entonces, primero se agrega, después se deduce la salida. Ese es el FATI. En el segundo caso, el FITA, First Inference, Then Aggregate, lo que hace es deducir la salida ya nítida, un número nítido, o sea, aplicar la desfasificación en cada regla individualmente. Y luego ya se agrega, ya no es una operación difusa, la de agregación, sino ya será una combinación aritmética realmente, ¿no? entonces, en lugar de arrastrar el conjunto difuso hasta el final obtener un conjunto difuso muy raro y desfasificar, lo que hacemos es, es que en cada regla, en el fita se llega a deducir un número final, y luego se agrega ¿vale? o sea, aquí en esta gráfica tendríamos que cada trapecio ese rojo, verde azul que tenemos ahí cada uno de ellos, en el caso fita lo, de, eh, lo desfasificamos lo reducimos a un número nítido, no difuso y luego ya esos cuatro números los agregamos y os podréis ir imaginando cómo ese proceso es más económico, es más eficiente, es más fácil desfasificar esos trapecios que el conjunto final que tenemos ahí abajo a la derecha, negro, que empieza de una forma más rara, ¿no? ¿Vale? Lo veremos ahora cuando veamos la, cuando comprendamos la desfasificación. Entonces al final tenemos dos tipos de hacer esa inferencia, el FATI o el FITA. Y para diseñar el motor de inferencia, además de elegir qué tipo de inferencia vamos a usar, también tenemos que determinar cuáles son los operadores, como ya hemos ido viendo, de conjunción y disyunción, complementos, modificadores, el operador de implicación, la agregación. Lo más importante es el operador de implicación. ...la primera de decisión que tomamos es... ...¿qué familia de operadores de implicación usamos? Habíamos visto dos en el tema anterior... ...las implicaciones lógicas... ...como son las que imitan el... ...ya lo hemos borrado, el no P o Q... ...que tenemos antes por ahí, ¿no?... ...como Bukasiewicz, Clindines, ¿no?... Eh, ...Zade, Gödel... ...ese tipo de operadores de implicación... Eh, ...se llaman lógicas, ¿no?... ...las otras son las que le llaman de ingeniería que ya su nombre va indicando que son las que funcionan mejor en control y las que se suelen utilizar, ¿no? Las otras son operaciones de implicación lógicas, ¿no? Más para razonamientos lógicos, para desarrollos teóricos, pero no para la, en la práctica, ¿no? Y en la ingeniería se utilizan lógicas, o sea, operadores como la de las tenormas, ¿no? Como el mínimo, el producto, que al final interpreta a la A entonces B como A y B, ¿no? Es muy importante, porque si no, no funciona en absoluto el controlador, la combinación que se hace entre operador de implicación y agregación. Si decidimos usar operaciones de implicación lógicas, como la bucacía de Ibiza, de Clindines, los del NOPE o Q, la agregación de las distintas reglas tiene que hacerse con una tenorma, con una intersección. ¿Por qué creéis que es eso? Ese tipo de operadores, que eran? ¿Qué les pasaba a los operadores tipo lógica? ¿Estas es son las implicaciones ¿Eran los optimistas o los pesimistas? Los. Los pesimistas no, los optimistas, vaya. Buen intento. no Son los optimistas, ¿por qué? Porque te daban. Recordad que cuando no llovía, ¿no? Si no, yo no llovía decía que era verdad. ¿no? Eh, como no, sé, no puedo poner a prueba la regla, decía que era verdad. ¿no? Y por ejemplo antes hemos representado, ah sí, sí aquí. ¿no? Esta es la de clindines y veis toda esta área que se va generando. Cuanta más incertidumbre tenemos en la entrada, o sea cuanto menos grado de pertenencia al antecedente hay, esto va creciendo. De hecho cuando la regla no se dispara, que no llueve, ¿no? El conjunto difuso es este, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo, vamos, ¿cómo agregamos a gente optimista? Como lo hagamos con la unión, estamos perdidos, ¿no? Tenemos que al menos hacer la intersección para buscar la parte en común de los distintos optimistas, si no no, no, no llegamos a nada bueno por ahí, ¿no? Por eso, en los periodos de implicación lógica, como esta, aquí si hiciéramos la unión, se nos va a uno muy rápido hacemos la intersección en este caso es decir, te normas ¿no? en el caso de los operadores de ingeniería como el mínimo, el producto cuando se usa eso para la implicación que no es un operador de implicación realmente sino es un operador de relación aquí entre el antecedente y el consecuente estos son justo a lo contrario son más pesimistas ¿no? el conjunto de difuso que genera están por debajo de, de este ¿no? y de hecho cuanto más bajo es el grado de disparo de la regla, más parecido a cero es el control del conjunto difuso, ¿no? Si el, si el disparo va por aquí, pues el mínimo es este, ¿no? Pero si el disparo baja, este trapecio ahí se va bajando y va desapareciendo, se va extinguiendo, llega a cero. Aquí no podríamos hacer la intersección de pesimista, entonces nos quedamos sin nada, nada constructivo. Lo que vamos a hacer es la unión, ¿no? En ese caso usamos por tanto teconormas, ¿no? Aquí, en la operación de implicaciones de ingeniería, como veis ahí indicado. Por eso una de las inferencias que es la que hemos empezado a usar hasta ahora y de la más famosa, como ya comenté, que puso, eh, en la que usa Mandani en su primer controlador, es la inferencia maxmin donde se usa el máximo como agregación, una teconorma, y el mínimo como operador de relación del antecedente y el consecuente, de la variable de entrada y de la salida, que es una tenorma. Entonces, esa combinación maxmin es muy famosa, pero puede usarse cualquier otra, de hecho no es la mejor, ¿no? Lo veremos, lo vamos a ver ahora con, lo, con los ejercicios, lo vamos a entender mejor. Pero bueno, eh, son las distintas posibilidades que tenemos, ¿De acuerdo? Si lo representamos gráficamente, vemos como arriba tenemos esos operadores de relación que hacen el, la función de implicación basado en tenormas, ¿no? Los que vamos a usar en control. Y tenemos la... aplicamos la unión entre ellos, ¿no? Entre en la agregación. Mientras que abajo tenemos esos otros operadores lógicos y usamos la intersección para agregarlos, ¿no? Pues mirad, esta es una gráfica que se sacado diseñando un controlador con cinco términos lingüísticos en cada una de las dos dimensiones, de las dos variables y por tanto 25 reglas posibles. De esas 25 se ve sobre todo muy bien en la gráfica de abajo. Vemos que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete reglas que son distintas del, del valor medio. Valores más altos o más bajos, ¿no? ¿Lo veis? ...con distintos grados... ¿no? ...esas son las reglas que dan una salida distinta... ...del conjunto infuso medio... ¿no? ...como en las implicaciones lógicas... ...usamos la intersección... ...se puede observar... ...cómo... ...vamos a ver por ejemplo... ...cómo por ejemplo... ...entre estas dos reglas que señalo aquí... ...podéis ver que... ...hay un valle, ¿no?... ...se forma ahí un valle... Porque al hacer la intersección, lo que estamos diciéndole es que toda la certeza, credibilidad del controlador, la delegamos a cada una de las dos reglas, y cada una compiten, en esa intersección están compitiendo por ser la que tiene la razón. En la zona intermedia se hace esa intersección y al final tiende a cero. ¿Vale? Y eso en un controlador no nos interesa. Imagina un controlador que esas transiciones va a cero, ¿no? Lo, genera, lo que hace que sea muy inestable, ¿no? No lo que nos interesa es más bien lo que vemos aquí arriba, ¿no? Esa interpolación. La interpolación se hace sumando con la teconorma, con la agregación de la unión. Entonces, el valle que había entre esas dos reglas se rellena una interpolación. Entonces vemos cómo aquí va... Eh, ...aumentando conforme nos vamos acercando a la esquina. ¿No? Ese sería la, la, el comportamiento deseable y esa es la razón por la que en control se utilizan los operadores de tipo de ingeniería. Aunque no sean operadores teóricos de implicación. ...pero termina funcionando... ...muy bien... ...si los otros decíamos que estaban compitiendo... ...por cuál es la regla que tiene la razón... ...arriba lo que están haciendo es cooperando... ...cooperan... ...cada uno aporta... ...con su grado de disparo... ...la salida que obtiene... ...se hace una agregación... ...una especie de media... De, ...ponderada por esos disparos... ...el... ...en el caso de la inferencia TSK... ...es eh, más rápida y más sencilla que Mandani... ...como hemos dicho, más eficiente... ...porque la salida ya te está dando un número... ...directamente, ¿no?... ...un número CRISP, ¿no?... ...normalmente hemos dicho que va a ser una combinación lineal... ...como la que vemos ahí, ¿no?... ...y la, salida, eh, la inferencia es del siguiente modo, ¿no?... ...supongamos que tenemos una regla, TSK, que dice... Si la presión es negativo grande y la temperatura es alta, entonces el tiempo es, y en lugar de un término lingüístico, como usábamos antes, pues una combinación de las variables de entrada. Por ejemplo, el tiempo es 0,3 por presión más 0,5 por temperatura. ¿no? Bien, pues dada la entrada presión es menos 0,6 y temperatura 0,8, evaluamos el consecuente y te dice que el tiempo es 0,22. Supongamos también, aunque no está aquí representado, que el grado de emparejamiento de la regla es 0,75. Porque imagina, por ejemplo, que el grado de pertenencia de presión a negativo grande... ¿Cuánto hemos dicho que era presión? Menos 6, 0,6. Pues imagina que la máxima presión que tenemos ahí es menos 0,8, pues es, tiene un grado de pertenencia alto a negativo grande... Y, por ejemplo, tiene un grado de pertenencia 0,9. Y temperatura tiene un grado de pertenencia 0,75. Aplicamos el mínimo y hemos obtenido ese grado de, de emparejamiento, ¿no? ¿Vale? Como ya sabemos. Así que la salida para la regla 1 es salida 0,22 con un grado de emparejamiento, o lo que es lo mismo, grado de disparo, de la regla de 0,75. Vemos ahí otra otra salida de otras dos reglas la regla R2 que dice una salida 0.14 con 0.7 de grado de disparo y la tercera 0.2 con salida 0.6 ¿no? la salida combinada de R1, R2 y R3 por tanto que la, la inferencia ya final del TSK será la media de las tres salidas ponderada por el grado de disparo de esa regla así de intuitivo ¿no? entonces si la primera regla daba salida 0.22 lo multiplicamos por el peso de ese que es el grado de disparo de esa regla, el matching, el emparejamiento, 0.75, la segunda salida 0.14 por su grado de disparo, que suponemos que es 0.7, la otra 0.2 por 0.6, dividimos entre la suma del disparo de las tres reglas, y finalmente la salida es aproximadamente 0.187. Y esa es la diferencia TSK, así de rápida. No tenemos que agregar, no tenemos que construir conjuntos difusos. Eh, resultados de otros no tenemos que desfasificar no tenemos que convertir un conjunto difuso en un número, que lo vamos a ver ahora a continuación y por tanto todo se simplifica más es más eficiente que en el otro caso ¿vale? lo último que nos queda por ver para comprender la inferencia es cómo se desfasifica cómo se termina convirtiendo un conjunto difuso a un número nítido, ¿no? Para esto recordamos el proceso en el cual teníamos el enfoque FATI, donde primero se agregan las distintas reglas y luego ya se termina deduciendo una salida, mientras que en el cita se deduce la salida para cada una de las reglas y luego ya se hace la agregación. ¿no? Sabemos cómo el B'S se aplica con la regla composicional de diferencia que hemos visto antes para obtener esa prima y por tanto la agregación es la agregación de esas B' de las distintas reglas. Regla, ¿no? ...y el objetivo final es obtener un B estrella... ...que está puesto ahí, que es un número nis, crisp ...que representa, se parece a ese conjunto difuso B'. ¿no? Ese proceso, convertir B' en B estrella... ...es lo que hace la desfasificación. En este primero, el centro de gravedad... ...como ya decíamos, consiste en... ...reducir ese conjunto difuso a un solo número... Que es aquel valor que deja a la izquierda y a la derecha de sí mismo la misma área. O sea, parte el conjunto difuso exactamente con igual área. Por tanto, el centro de gravedad en la proyección en el en X. ¿no? Eh, para hacer eso, podemos hacerlo como lo vemos ahí, calculando la integral. Eh, ...que está ahí expresada... ...o en el caso de que no podamos reducir... ...o traducir el conjunto difuso a una integral simbólica... ...que es costoso, a veces muy difícil... ...en este caso no sería tan complicado porque... ...como vemos una composición de triángulos, eh, rectángulos, trapecios... ...y sí sería, sería factible no hacer también calcular esa área... ...pero bueno, en general... ...como podemos encontrarnos formas muy, muchas más, más extrañas... ¿no? Eh, lo habitual es calcular la integral eh, numérica, que es hacer una discretización y hacer una tomar una muestra. En todos esos valores se toma el se calcula el grado de pertenencia en todos ellos y ya se hace una media ponderada por esos grados de pertenencia de la la media de las muestras que hemos hecho. y con eso tenemos también un centro de gravedad. Naturalmente es una aproximación. Cuanto mayor sea la resolución ...de esa muestra mayor será la precisión... ...el centro de gravedad... ...pero tampoco es algo crítico... En ...llegar a una precisión muy alta... Eh, ...normalmente se suelen usar alrededor de 100 muestras... De la, ...del rango de la variable de, de salida... ...no del conjunto de fusión en concreto... ...sino el rango total... ...pero bueno, se pueden utilizar 200, 500 si queremos... Eh, ...tampoco ya digo, no es necesario llegar a, a demasiada resolución... Eso es lo que en NextFasis marcamos con cardinalidad ¿no? En cardinality en uno de los campos al definir las la, la funciones de pertenencia Ahí eh, le estamos indicando cuando haga la inferencia cuánta, eh, cuánta muestra hace, ¿no? cuánta resolución ¿Vale? Este sería el centro de gravedad, se entiende bien, ¿verdad? Las ventajas claras son que la salida base, va a garantizar una salida continua porque pequeñas variaciones en el, la forma del conjunto difuso se trasladan al centro de gravedad. Es muy sen, es sensible esa alteración. Entonces, si va existiendo, por ejemplo, conforme vamos moviéndonos en alguna de las variables de entrada, vamos viendo cómo hay un trasvase de la importancia de la regla. Ese trasvase, que va variando de la forma del conjunto difuso, va a ir trasladando el centro de gravedad de forma continua. Por tanto, la continuidad es buena. En cuanto a la eficiencia. No es tan buena. Eh, es costoso este proceso de la integral, calcular esas integrales. Por tanto, no es muy eficiente. Eso puede ser crítico en problemas que, que necesitamos que el control dé una respuesta muy rápida, ¿no? problemas en tiempo real. Entonces, Y también cuando eso se suma a una base de reglas compleja. Si tenemos 100, 200 reglas, la inferencia casi cualquiera va muy rápida. Si tenemos un sistema jerárquico de varios controladores conectados, con un total de varios cientos de reglas, funciones, muchas funciones de pertenencia, tal, todo eso sí hace que sea más, más costoso y si eso se suma a que haya un requerimiento de que haya un, se produzca una acción de control muy rápido, pues podría causar un problema. Pero en muchos casos no es crítico ¿no? La, la eficiencia. Por ejemplo, nosotros para el controlador móvil, el controlador, el robot, el robot móvil, perdón. Si controlamos el robot móvil y la orden de control es cada eh, décima de segundo, que es más o menos la frecuencia con la que se utiliza ese tipo de controladores, no los controladores de más bajo nivel, de los PID, que también habíamos comentado, sino otros un poco más complejo de comportamiento del tipo cruzar una puerta, seguir una pared seguir a otro objeto ese tipo de comportamiento que si se implementan con controlador difuso se aplica bajo 10 veces por segundo y eso realmente es bastante salvo que tenga una capacidad computacional muy limitada del robot eh, es abordable ¿no? en, en este caso ¿vale? este sería el primer controlador eh, perdón, el primer desfasificador ...tiene otro problema, aparte de la eficiencia, y es la, lo que se conoce como la plausibilidad... ...que consiste en que es deseable que la salida esté más o menos centrada... ...en el soporte del conjunto difuso y además que en, ese, en esa salida el grado de pertenencia sea alto... ...al conjunto difuso, es lo, uno, lo que uno esperaría, ¿verdad? Cuando el conjunto difuso tiene una forma convexa, más o menos habitual... ...se suele producir esa, ese caso. La salida está más o menos en el centro, centrado en el soporte... ...y el, en esa salida el, el valor, el grado de pertenencia es alto. vale Sin embargo, cuando se agregan conjuntos difusos... ...de distintas reglas que se disparan, distintas situaciones... ...nos podemos encontrar con conjuntos difusos... ...incluso de la forma que vemos ahí en la diapositiva... ...donde hay dos montañas y un gran valle... ¿no? El conjunto infuso, que es todo, toda esa, todo eso que vemos ahí, es claramente no convexo. Y eso, eh, cuando calculamos ahí el centro de gravedad, fijaos lo que pasaría, ¿no? Eh, devolvemos una salida por el centro. Entonces, una de las dos condiciones se cumple, la de la salida centrada, pero la otra, que tenga un grado de pertenencia alto en esa salida, no se cumple. Y eso puede o no ser un problema, depende de lo que estamos controlando. Por ejemplo, si controlamos un vehículo y hay algunas reglas que aconsejan ir más lento, otro más rápido... ...y la salida es la media, donde hay una velocidad intermedia, a lo mejor no es un problema. O a lo mejor sí, dependiendo del problema, del control. Imagina otro caso donde nos encontramos o el robot se encuentra una columna vertical. Bueno, como todas las columnas, ¿no? Y eh, cuando el robot se acerca a la columna, hay partes de sus reglas que aconsejan girar a la izquierda para evitar el obstáculo. Otra parte de la regla aconseja girar a la derecha para evitar obstáculos. Desde luego, ninguna regla dice, sigue de frente, que te chocas con la columna. ¿No? Entonces, ahí hay una eh, contradicción entre las reglas. ¿no? Si eso no se gestiona bien, con un operador de desfasificación, como el centro de gravedad... Cuando hace el centro de gravedad no encontramos casos como esos, que eso imaginas que son es la velocidad angular, entonces girar más a la izquierda, girar más a la derecha, pero al final se si hace el centro de gravedad, no gira ni izquierda o derecha, interpola, tira para el centro y se choca con la columna. Entonces en ese caso el centro de gravedad no es deseable. O bien garantizamos que nunca se produzca eso, nunca haya reglas que una diga ni izquierda o derecha, pero en ese caso en concreto a lo mejor es difícil de diseñar la base de reglas para ello. O la otra opción es una desfasificación que tenga en cuenta esa plausibilidad. O sea, que la salida tenga un grado alto, no tiene que ser el máximo, pero un grado alto de, de pertenencia. ¿Vale? Eso lo resolvemos con el segundo operador de desfasificación que vemos, el centro de mayor área, que simplemente consiste en descomponer el conjunto de flujo agregado en varios subconjuntos convexos. Entonces se analiza ese conjunto difuso y se va cortando para que la, los subconjuntos formados sí sean convexos. A continuación se calcula el área de cada subconjunto convexo. Y el área que tenga mayor sea mayor, el conjunto difuso más grande, el subconjunto eh, convexo más grande, será donde desfasificamos ya así con el centro de gravedad. O sea, primero decidimos en qué subconjunto lo aplicamos... Con el, haciéndolo el de mayor área y luego ya eh, centro de gravedad. ¿Vale? Con eso ya resolvemos la plausibilidad, porque ya sí va a dar una salida eh, con un grado de pertenencia más alto. Lógicamente se va, va a haber, puede haber más desvío respecto a la, al centro, pero es que esta condición de plausibilidad, que es doble, realmente hay que buscar un compromiso entre las dos, ¿no? Pero es más importante que la salida sea en una zona en la que el grado de pertenencia sea alto, es eh, prioritario. ¿Vale? ¿Se entiende? Se llama centro de mayor área, ¿no? El mayor, se calcula cuál es la mayor área convexa y luego centro, el centro de gravedad en esa área. Así que la plausibilidad va a ir mejor que la anterior. ¿Qué tal va en otras propiedades como la continuidad? ¿Pequeñas variaciones? ¿Hace pequeñas eh, alteraciones en esa salida? ¿Qué opináis? si varía poco, o sea hay una variación pequeña pero por lo que sea se puede ir de un extremo a otro exacto, sí. Durante hay un punto de inflexión que es cuando hay, hace el switch el cambio de un de una área a otra, ¿no? en el momento que una gana área, en mayor área que la otra, ahí hay un salto brusco entonces ahí no hay continuidad pero en otras ocasiones cuando no hay ese cambio de área o no, se, no toman estas formas que vemos ahí, tan forzadas realmente en esa gráfica de la no convexidad, eh, la salida sí va a ser continua porque está aplicando el centro de gravedad. Entonces podríamos resumir que la continuidad no es tan buena como el centro de gravedad, no es tan mala como otras que vamos a ver, pero eh, es imperfecta, ¿no? no es tan, tan ideal como la otra. En cuanto a la eficiencia, ¿cómo lo veis? ¿qué tal? ¿Es la eficiencia? ¿Es buena, mala? ¿Peor que el, o mejor que la anterior? ¿Centro de gravedad? Es más costoso tiene que hacer todo lo que hace el centro de gravedad y más cosas ¿no? que es partir los conjuntos difusos calcular la área en cada una de ellas y luego ya desfasificar entonces es menos eficiente es peor que la anterior y la anterior tampoco era muy eficiente entonces está menos eficiente todavía vale es muy costoso lo tenemos ahí dispuesto vamos a la tercera opción de desfasificación que se llama, bueno, es la desfasificación del máximo y dentro de eso solemos distinguir tres variantes la del primer máximo, último máximo o la media de los máximos no se elige aleatoriamente una de ellas ni nada de eso sino que se decide un desfasificador y estas son tres variantes de ese desfasificador se usa uno de ellos y ya siempre se emplea el mismo o sea, siempre se sería el primero de los máximos siempre el último de los máximos o la media de los máximos según lo que hayamos decidido ¿vale? El, pero en resumen son la desfasificación del máximo que consiste en buscar eh, calcular el núcleo del conjunto difuso sobre el que vamos a desfasificar recordad que el núcleo es ese intervalo de valores de elementos del universo discurso que tienen máximo grado de pertenencia al conjunto difuso entonces sería como la cima ¿no? ese controlador difuso de ese conjunto perdón, como vemos ahí arriba eh, a la derecha y en esa cima que es el núcleo Decidimos devolver como salida para reducir el difuso número que lo estamos persiguiendo con la desfasificación. Devolvemos el primero de los máximos, el último de ese intervalo o la media, o sea, el extremo izquierdo del núcleo, el extremo derecho del núcleo o la media de la mitad del núcleo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Claramente la eficiencia. Esto es, ya no hemos hablado aquí de calcular área... ...solo tenemos que calcular cuál es la zona con máximo grado... ...y ahí ya, pam pam, pum. ...primero, último o media, según el caso... ...es muy rápido de calcular... ...entonces esta desfasificación es muy eficiente... ...y ahí ya se quedan todas sus virtudes... ...el resto ya empiezan a ser inconvenientes... Eh, ...bueno, a lo mejor una segunda virtud es que... ...para hacer ejercicio de pizarra con lo que vamos a hacer aquí... ...es más fácil que la otra y por eso... ...en general usamos esa diversificación... ...en los ejercicios que veremos en clase... ...pero no se aplica en control... ...porque, salvo casos muy puntuales... ...porque... ...tiene otra serie de inconvenientes... ...muy claros ...que en control además es muy poco deseable... ...como es por ejemplo la... ...nada continuo... ...esto da unos saltos... ...si representamos... ...la función de transferencia como hemos visto en MATLAB... ...o en exfasi vamos a obtener escalones no, escalones, no tenemos esa suavidad, ¿no? Porque, fijaos que aquí pequeñas variaciones en eh, la entrada no cambian para nada la, la salida, o sea, puede variar la forma del conjunto difuso. Si el núcleo es permanente intacto permanece intacto, no se cambia nada. Incluso aunque cambie el núcleo. Por ejemplo, si cambia solo por la parte de la derecha y hemos usado el primero a máximo, no va. Si cambia por la derecha, igual. Si el núcleo, por ejemplo, el conjunto difuso es simétrico, cambia el núcleo, pero hemos cogido el medio, tampoco cambia. Hay muchos casos donde no varía la salida, incluso aunque cambie el núcleo. Pero luego también está todas esas situaciones donde no varía el núcleo. Y eso pasa, puede pasar a menudo. Puede haber zona, por ejemplo, en la conjunto difuso que tenemos ahí a la mitad, de la derecha... ...la parte de la derecha... es ...parece que viene de otra regla... ...que tiene un grado de disparo menor, ¿no?... ...me refiero a, a... ...a esta zona... ...¿no?... ...por ejemplo... ...ahí está claro que parece que viene de una regla... ...que tiene un disparo menor... ...y podríamos encontrarnos fácilmente el caso de que... ...esa regla empiece a ganar importancia... ...entonces... Va subiendo su altura, pero mientras sea inferior a este otro límite que indica el otro núcleo, la salida no va a variar, porque siempre nos vamos a centrar en la zona de mayor área, ¿no? Entonces no, no, no da continuidad. Entonces, uno de los mayores problemas de esta desclasificación es la falta de continuidad. ¿Verdad? Ahora sí, es eficiente. ¿Qué pasa con la plausibilidad? ¿Qué os parece? tengo que buscar el sonido del grillo ese a ver si lo busco y lo voy poniendo <risa> venga, aquí aquí siempre va a caer aquí pinta bien, ¿no? en la plausibilidad no tiene por qué estar centrado pero recuerda que lo más importante era que el grado de pertenencia fuera alto entonces aquí, eso garantizado por definición porque siempre es la máxima no entonces la plausibilidad es buena tiene ese defecto de que puede, si sobre todo no es convexo puede no estar encentrado pero es que eso casi, salvo el centro de gravedad es difícil conseguirlo y tampoco te interesa porque tiene otro problema el de la dar la, de chocarse con la columna entonces, no es tan grave dar un giro un poquito más brusco en menos suavidad, pero al menos esquiva la columna ¿no? que sería la situación cuando se desvía más de, del centro en ese ejemplo ¿Vale? entonces, por ahí por la plausibilidad y la eficiencia va muy bien por continuidad no bueno, esos son tres eh, de falsificaciones clásicas habituales de tipo, para operadores, para TSK, diga, para controladores difusos de MAMDANE. ¿no? Eh, en los tres casos están ideados habitualmente, normalmente para hacer el enfoque FATI. Primero se agrega, se construye ese conjunto difuso en esa forma rara y luego ya sostiene la salida. Hay otros dos operadores de desfasificación... ...que en los libros como el de Drian Koff, por ejemplo... ...que es un clásico de, este, de lógica difusa... ...se ven junto con los otros... ...pero realmente, si bueno, analizando el comportamiento... ...realmente es con el enfoque FATI... ...entonces, bueno, nosotros vamos a introducir... ...los cinco desfasificadores... ...teniendo en cuenta que estos tres primeros... ...han sido FITA y los otros dos van a ser FATI... ...es decir, se desfasifica en cada regla y luego se agrega lo que pasa es que tiene un nombre propio el controlador el, el desfasificador eh, se conoce por esa desfasificación pero implica hacer una inferencia tipo fita eh, una de las razones, aparte de que gana también eficiencia eh, la otra razón también es que de forma natural conseguimos valorar mejor el solapamiento que sería una cuarta propiedad a desear en, la, en un controlador, en un desfasificador ¿no? y es que si hay por ejemplo esas tres reglas como vemos ahí eh, el, hay zonas que se solapan o sea las tres reglas tienen eh, pisan esa zona sus conjuntos difusos y eh, si hacemos por ejemplo el máximo como agregación no se tendrían en cuenta ¿no? entonces tendríamos dos opciones o utilizar otra agregación que no sea el máximo ...como ejemplo la suma acotada y ahí ya sumamos la zona de solapamiento... Eh, ...o bien hacemos el enfoque fita que al hacer una media... ...también tiene cierto tratamiento de ese solapamiento... ...que es lo que vamos a ver a, a continuación. Entonces el cuarto operador de falsificación se conoce como centro de sumas... ...que en realidad como digo podríamos traducirlo como un enfoque fita donde primero se desfasifica con el centro de gravedad la salida individual de cada regla y luego se suma, una suma normalizada, o sea una media ponderada ¿vale? pero eh, ese centro de gravedad más suma, ese sería una, un centro de sumas por eso se le llama así, centro de sumas ¿vale? así que cada regla se aplica a control de, de desfasificador para obtener un número ya no agregamos, no construimos el conjunto difuso agregado y luego desfasificamos. De cada regla tenemos un número y tenemos su grado de disparo y hacemos una agregación con la media ponderada. ¿Esa inferencia que nos recuerda? ¿A qué que hemos visto antes? La inferencia TSK, ¿no? La inferencia de TSK hacía eso. Para cada regla obteníamos un número al evaluar la función y luego la agregábamos con la media ponderada por el matching, ¿vale? Aquí funciona igual, solo que en lugar de evaluar la función, lo que hacemos es de falsificar la salida, el conjunto difuso de la correspondiente al término lingüístico de la variable de salida. ¿Vale? Pero luego se parece. Por eso decía ahí que hay conexiones entre un TSK simplificado, porque esto sería solo un número, no es un polinomio, el Mandani con variable singleton, todas esas son equivalentes. O Mandani usando inferencia fita también. Eh, es similar, ¿vale? ¿Sí? Bien, entonces centro de sumas, centro de gravedad en cada conjunto difuso. Si, lo, si los conjuntos difusos son triángulos, que es lo habitual, hemos mostrado triángulo, trapecio, ¿no? El centro de gravedad es muy rápido de calcular en cada regla. Entonces, aunque haya un centro de gravedad, no afecta al coste computacional. Porque ahí sí podemos hacer una. O evaluar con una integral simbólica, porque se construyen, depende del operador de implicación que utilicemos, podemos tener triángulos, trapecios, pero es fácil de calcular el área. Y además, si encima resulta que el área, si la forma es simétrica, el centro de gravedad es directamente la media, la mitad, ¿no? Entonces es más rápido todavía calcular, ¿no? Muy sencillo, ¿vale? Por tanto, aunque se use centro de gravedad, al ser sobre conjuntos fusos simples, es rápido y eficiente. ...porque es fácil hacer la integral simbólica... ...cosa que no sucede cuando ya tenemos el conjunto agregado... ...que ya empieza a tener forma más rara. También se tiene en cuenta ese solapamiento... ...porque al hacer la, la media... ...se interpola entre la salida... ...y si por ejemplo hay varias reglas... ...que dan la misma salida... ...antes con el máximo se eclipsaba, ¿no? se tapaba la otro conjunto difuso solo el más, el más importante era el que dominaba, al que se utilizaba, el que decidía la salida en esa zona. Sin embargo, aquí sí hay varias reglas que suman, refuerzan ese valor, ¿vale? No se valora tanto el solapamiento porque se ha reducido un número cada salida no, es, no se arrastra el conjunto difuso agregado, pero ese es un problema de enfoquecita que recordáis que no era tan fiel a la salida como el otro, porque el otro sí eh, arrastra hasta más adelante, ¿no? Mantiene la inferencia y el, el conjunto difuso. Sin embargo, ahí no. Pero, pero sí hay un tratamiento del solapamiento, por eso de que varias reglas con la misma salida van reforzando, van aumentando la salida ahí. En ese, en ese sentido, va bien, ¿no? Y por último, el quinto eh, operador de desfasificación que se utiliza habitualmente es el método de la altura que consiste podría también considerarse como una combinación del primero de los máximos más la suma ¿no? método de la altura consiste en obtener un valor característico para cada conjunto difuso ese valor característico es el primer elemento que tiene un grado de pertenencia máximo que eso es el primero de los máximos o sea, del núcleo al extremo izquierdo ¿no? Eh, ese eso es el valor C que, pone, que ponemos ahí... no ...ese valor característico... ...que es una forma mucho más rápida todavía... ...de reducir a un número el conjunto difuso... ...entonces la difasificación es más rápida... ...incluso... ...y puede ser recomendable... Eh, formas, por ejemplo... Si, ten, ...si tenemos gaussianas... ...ahí ya puede ser más costoso el cálculo... ...y... Eh, eh, ...obtener el primero de los máximos es más sencillo... no porque puede ser una gaussiana cortada con el operador de implicación del mínimo, por ejemplo. Entonces tenemos una meseta, ¿no? Tendríamos como, tendríamos como una... Podemos tener como una cosa así, ¿no? Si este es el conjunto difuso de salida, al aplicar el mínimo en la implicación, nos vamos a quedar con una forma de este tipo, ¿no? Y aquí calcular el primero de los máximos es... rapidísimo. ¿No? calcular la área, bueno, si es simétrico no hay problema si tiene otras formas no simétricas puede, puede ser más, más costoso ¿no? esto es rápido entonces es su ventaja es muy eficiente de algún modo también considera el solapamiento porque vuelve a permitir que reglas que tienen la misma salida vayan sumando no solo la mejor, sino... Todas ellas, ¿no? entonces va reforzando esa, esa salida, ¿verdad? El solapamiento es similar al a anterior. Problemas de continuidad nos podemos encontrar en estos dos métodos: el anterior, que se llamaba, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Sí, centro de suma. Recuerda que la combinación de centro de grado más suma, centro de suma. Y este es el método de la altura, porque se basa en la, la altura de cada conjunto difuso. ¿Qué tal van estos dos operadores de falsificación? en cuanto a la continuidad? ¿Bien? Pequeñas variaciones, varían, sí, y luego como hay una interpolación de eso, pero no, hay, no parece que haya muchos problemas. ¿Qué tal la plausibilidad? No va muy bien. cada regla da una salida, recordad siempre la historia de tenemos reglas por la izquierda da reglas por la derecha y la media se te lleva al centro te lleva al centro? ¿eh? o sea que tampoco es muy buena la, la plausibilidad ¿vale? ahora en eficiencia son muy buenas las dos bueno, aquí tenemos para resumir las propiedades que hemos ido hablando salvo una de ellas que ahora comentamos, ¿no? entonces hemos visto la continuidad, ya sabéis es deseable que pequeñas variaciones no haga cambios bruscos en la salida no, no que eso la comput eficiencia computacional es bueno que sea rápido hacer los cálculos y es especialmente crítico en algunos tipos de control donde se necesita una respuesta muy rápida o el controlador es muy grande y es por tanto complejo de evaluar también hemos dicho la, pos la posibilidad que caiga más o menos en la mitad y que el grado de pertenencia sea alto eso también es deseable especialmente si tenemos casos como el de la columna ¿no? Eh, y también hemos estado hablando del solapamiento, ¿no? Que de mayor peso a zonas donde hay más reglas que coinciden, ¿no? Eh, nos ha faltado, por comentar, la falta de ambigüedad, ¿no? Es bueno que no haya falta de ambigüedad. Falta de ambigüedad es eh, eh, quizás la propiedad menos importante de todas. Tendría que haberla ordenado al revés, ¿no? Quizás, porque más o menos están ordenadas de más a menos importancia, salvo las dos últimas, que yo personalmente pondría falta de ambigüedad a la última, ¿no? Pero de luego lo más importante es la continuidad en control para garantizar estabilidad, suavidad, etcétera. Luego la eficiencia computacional es interesante o la plausibilidad ahí depende del tipo de problema. A veces esa una u otra propiedad. Luego el solapamiento que ya no es tan importante y por último la falta de ambigüedad. Falta de ambigüedad se trata de eh, que no haya dudas sobre qué salida obtener básicamente. Y en algunas de las falsificaciones de las que hemos visto sí hay problemas. Por ejemplo, en el en el de mayor área, la desfasificación del centro de mayor área, ¿qué pasaba? Que teníamos, dividíamos los conjuntos difusos y luego nos quedamos con el de mayor área. ¿Qué pasa si hay dos subconjuntos exactamente con la misma área? Ambigüedad. En el, la de la altura, el método de los máximos, perdón, también teníamos primero, media, último, dos máximos del núcleo, pero ¿qué pasa si hay. Do, dos zonas con el mismo núcleo eso pasa en un conjunto de fusión no convexo o sea, con un intervalo disjunto ¿no? del, discontinuo, mejor dicho del, del, del núcleo, ¿no? por ejemplo podemos tener esto así no y resulta que ahí empatan y en algún momento dado reglas que dan esas dos salidas ¿no? ¿con qué intervalo nos quedamos? ¿con este o con este? ...ahí de nuevo vuelve a haber una ambigüedad, ¿no? Bien, para esos casos se resuelve de alguna forma determinista, no aleatoria... ...no te interesa que a veces haga una cosa u otra... ¿eh? ...y lo habitual suele ser simplemente una cuestión de programación... ...cuando esto se programa suele recorrerlo de menor a mayor... ...y solo actualiza la variable cuando es mayor estricto... ...entonces al final lo que hace es que nos solemos... Eh, Solemos, eh, la mayoría de las implementaciones suele quedarse con el de la izquierda entonces en este caso, en este empate nos quedaríamos con este intervalo el de la izquierda y ahí ya obtendríamos el primero, la media o el último de los máximos ¿no? en el de mayores áreas igual, cuando tengamos, tenemos varios centros con exactamente la misma área, nos quedamos con la primera la por la izquierda, la de menor valor y ya obtenemos ese eh, resultado. Es solo un punto, es un momento concreto de la de o sea, de toda la función de transferencia. Eso no se arrastra mucho en el tiempo, porque este empate no suele arrastrarse no debería, ¿no? Solo en algún momento puntual, ¿no? Y ahí pues resolvemos la ambigüedad de ese modo. Siempre, nosotros, en nuestro caso, nos vamos a quedar con el de la izquierda, ¿vale? Bueno, pues con esto acabamos hasta la sección 3 de este tema la cuarta sección que es la de análisis y control de difusos la vamos a dejar aparcada una o dos semanas porque ahora vamos a hacer lo que nos queda hoy la semana que viene, ejercicio de lo que hemos visto hasta ahora y luego ya veremos para acabar el temario de este tema 3 veremos cómo analizar interpretar la calidad entender cómo funciona un control difuso Dime. Sí, pero bueno, no es un análisis del, como el que vamos a ver aquí. Para esta primera práctica no hay que. No hace falta conocer más detalles. El análisis es de lo que hemos hablado hasta ahora, que es la forma de la función de transferencia, que no sea muy escalonada, que tenga continuidad, y luego también. Eh, ...cómo resuelve el problema de control que te has planteado, ¿no? Entonces, analizar que las combinaciones te dan, si son mayor, mayores, menores, tal... ...la salida es mayor o menor y eso eh, encaja con el problema de control que quieres resolver, ¿no? Solo vamos a centrar ese tipo de análisis para la primera práctica, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí, la parte de la teoría y vamos a resolver ejercicios eh, prácticos...